Este sábado en 32, regionalmente nuestro, llegamos al Departamento de Córdoba Sorpréndete con la cultura, las artesanías y la diversión que ofrece la Ronda del Río Sinú Viaja por la historia y navega descubriendo los nuevos sabores del departamento Descubre la conservación de los manglares, el avistamiento de aves y disfruta la vida de la ganadería nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32 Regionalmente Nuestro.